Pero todavía no estamos, ¿no? Eh, no, o sea, hasta empezamos en unos segundos. Está, sí, estamos en directo. estamos en directo. Claro, sí que, estamos sí en directo. Estamos... ¡Eh! ¡Eh! Compañeros, bienvenidos al espectáculo más bochornoso que podéis ver en vuestra vida, que significa eh, poner, abrir una caja, ¿no? Esto es lo que nos trae el marketing moderno, abrir una caja para que vosotros... No tenéis lo que nosotros tenemos, o sea que eso es un poco para demostrarlo que nosotros eh, Nos lo han enviado ya vosotros, ¿no? O sea, esto, esto es lo que va las, los unboxing Perdonad porque hoy estoy un poco, un poco narices porque... Bueno, ¿qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Ni música, ni nada, bien, esto, esto, esto, hoy bien. hemos tenido algún fallo técnico, parece, no solo en tu caso, sino yo también, que no iba al micro, no iba a la cámara iba a... Eh, eh, Qué marada, qué marada, pero hoy, hoy han llegado, hoy han llegado, hoy han llegado las, la, la cosa esta, bueno, llegó el otro día Pero claro, no se puede decir nada, porque aquí si dices cualquier cosa y te derrapas, te vas a Siberia, te mandan aquí a Siberia Entonces hoy, hoy lo que vamos a hablar es de la caja, la caja, y la caja tiene muchas cosas dentro, y hablaremos de lo que no sé de lo que vamos a hablar esta tarde. Bienvenidos, robianos, a eso, a lo que viene a ser un unboxing. Hay ahora mismo, más o menos, espérate que ponga esto. Hoy voy a salir yo un poco más grande porque, como tengo la caja y Ramón no, pues lo siento, Ramón. Pero hoy, hoy, hoy vamos sí, a hacer importante es la caja, no yo. Vale, lo, importante, <risa> bueno, lo importante es la caja y lo importante es lo que está dentro de la caja. Que sepáis que, que ahora, a día de hoy, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo hay. ¿Qué pone ahí? 35.700 resultados de vídeos. De vídeos. O sea, hay no, no me imagino que hayan mandado 35.000 PSVR2 aquí a todo Cristo. ¿no? O, o sí. Bueno, alguno parece antiguo, ¿no? Porque veo por ahí de, del megapack. 3 de VR V2, que era Betsy VR1, pero sí. sí. Pues eso, eh, que se lo han mandado aquí a, a muchísima gente, porque ya sabéis cómo se las gasta Sony. O sea, Sony no es, no es pima, Sony no es pico. Sony, o sea, Sony es eh, tan enorme que dice, venga, y, billetes, ¿no? Como de los bits, pues billetes a todo Cristo, gafas a todo Cristo. Y así que hoy, como la review, no podemos hacer review, porque claro, lo que nos gusta a nosotros en el canal de Realo Virtual es hacer Coger las cosas del hardware, desmontarlas, mirarlas, nos gusta bueno, no más. podemos el... hacer todavía, claro. Hostia, claro, no, todavía, todavía. Pero no podemos hacerla. Que va bueno, a llegar, va a llegar, Próximamente, nos han dicho que digamos, próximamente, no se puede decir el día, próximamente, hay que estar ahí pegados. Sí, porque bueno, pasa. ya ya. Sí, sí. Claro, puede ser en 5 minutos o en 10 días, nunca, próximamente. Es lo que tiene el marketing, que os vamos a tener en vilo continuamente, continuamente, porque se trata de eso, de que, de que os suba el hype y os salga por lo, la, la nariz y ya cuando vayáis a la tienda a comprar ya no tengáis ganas. Pues ya ha pasado, ya, ya estáis hasta aquí Porque ha hablado de esto todo Cristo Bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿Abrimos la caja? ¿O la dejamos ahí toda y hablamos de nuestras cosas? Yo creo que podríamos hablar de nuestras cosas, ¿no? El... el eh... Bueno, luego vamos junto, a la caja, venga, venga. vamos a la caja. caja. Que yo, yo no he visto el unboxing oficial. No he visto el unboxing sí. oficial, pues el unboxing oficial a mí me ha, molado, me ha molado. Ahora luego vamos a ver, como no podemos hablar de nada, porque en realidad no podemos hablar de nada, vamos a hacer review de las reviews. Quien se quede aquí, porque supongo que la mayoría diréis, pues para ver a vosotros no me piro a ver el hotel de la pared, eh, os podéis quedar aquí si queréis. Y, y jugamos a qué han dicho las reviews de otros. No españoles, por si acaso luego nos calzan un, un de, o sea de otros. De otro. ¡La caja! La caja Pues la caja me la entregaron así O sea, vino un señor a la puerta Llamó y dijo, Oscar, sí, toma Pum, Y yo digo, ala bueno, pues La caja la caja. A mí es que me da la vergüenza Es que me la da vergüenza porque parece que estamos vendiendo en un... Bueno, espera me, en espera, me voy a poner en grande La caja de la edición Sin, sin Horizon Carl de Monte, Hay que acordaros que hay otra Pero lo único que cambiará es el exterior Porque eh. el que es un código digital, el Horizon eh. Bueno, Dejarla hasta el 22 como todo Rubén Pero es que entonces Vamos a ver cómo os explico Si queremos llegar con el visor a donde queremos llegar Este es el impuesto revolucionario Que tenemos que pasar ¿Vale? Así que hay que hacer un unboxing Quien no quiera, estar en el, quien no quiera vernos abrir una caja Ya sabéis Pues será por... Bueno, Netflix no porque está en capa caída Anda que no hay películas que ver. Bueno, la caja, si tenéis curiosidad por ver lo que nosotros tenemos Y vosotros no, es esta cosa de aquí Viene, no sé, es que yo no sé hacer esto Pero, eh, Feel a New Real Dice, eh, siente una nueva realidad eh, Bien, no se han venido arriba ni nada Siente la nueva realidad eh, Y viene con, con lo que viene Vale, un dibujito Sin destacar sin, juegos Sin destacar juegos, ni, sin destacar, nada, juegos, sin destacar nada La caja es auténtica, parece que es auténtica pone aquí un Si pone R de registrado Es que tiene que ser auténtica Estaría bueno que nos hubieran mandado un ladrillo Estaría guay Más grande que la del primer episodio, lo cual es lógico Porque aquí llevan los mandos de serie eh, Sí, sí, sí, mira Un 5 de 5, le pone rojis a la caja eh, pues sí señor, un 5 de 5, eh, la caja es cuadrada, las aristas están bien, no viene rota, el azul es el azul de PlayStation, con lo cual bien, bien ahí la han clavado, pone Sony, con lo cual entendemos que, que vendrá de ellos. Eh, la caja, pues venga, si queréis la abrimos. La caja, el problema que tiene la caja es que se han gustado mucho la caja, Ya la ha roto. Claro, he ido a hacer la broma antes, le voy a hacer y ha hecho una hoja y me la he cargado. Lo digo, si alguno de vosotros luego en Wallapop compra una caja rota, en la nuestra. Eh, más, la caja. La caja, como viene a ser habitual, eh, les gusta mucho. ¿Ves? Aquí es cuando la rompes. Tiene, tiene otra caja dentro. Tiene otra caja dentro. La caja tiene otra caja dentro, porque el metaverso está hecho de pequeñas capas que van. Eh, eh, o sea, está todo dentro de. porque nos lo dicen? En realidad, la caja blanca esta se puede sacar, pero si la saco luego no hay un Dios que la vuelva a meter. Y entonces ya nos cargamos el paquete Y no puedo hacer las fotos para la review entonces Esa es como la 1 también, que lleva a la caja interior Que si la vamos a enchufar a la Playstation 5 Si la enchufamos a la Playstation 5 Suena una sirena En Japón Y nos mandan un tsunami a ver. No, no, hoy, hoy no. Hoy hablamos de plásticos, no. a qué huele el metaverso, a qué huelen las cajas que contienen el metaverso, pues esas cosas. Y luego ya os he dicho que vamos a... Os vamos a contar una historia, una historia de cómo, de cómo nace la PlayStation VR. Que eso pff, a alguien le interesará más que a Ramón y a mí. Bueno, mirar. Una caja. Y dentro de la caja hay más cajas. Hay otra caja blanca. Y dentro de la caja hay... hay... ¡Eh! este es, es sospechosamente parecido la verdad es que es sospechosamente <risa> parecido luego eh, bueno más cosas bueno. Vale, para quien llegue no y se sorprenda esos templates son no vr 1 no pero bueno, eh, lo digo por si acaso vale pero esa es la de broma de pero como que de, de verdad alguno de verdad va a ver la review en real o virtual y se va a creer que esto es lo que había dentro de la caja no expliquemos las bromas yo, yo. porque entonces queda muy mal es que yo. entonces la pregunta ¿sabes? el humor no se puede bueno se ha quedado pálida la caja a ver eh, lo que viene dentro papel burbuja que no es burbuja es eh, eco friendly luego vamos a hablar de esto eh, lo sacamos la verdad es que yo no sé no sé o sea hacer reviews o sea hacerlo unboxing yo sé que es un arte o sea yo sé que vive hay gente que vive de hacer estas cosas pero sacar las cosas de la caja no está dentro Tú saca de sacas las cosas y déjate. Y cállate, cállate. Sí, y déjate quejarte y... ya ¿no? y deja ya, ya, tuviera, ya tuviera esa caja aquí no me pero con todos los respetos a quien hace estas cosas oye pero diseñar arriba, el diseñar en, un, en, en la caja yo lo haría a tocar las narices yo haría un unboxing imposible como el puzzle no, no vendería ni uno eh, bueno como estáis viendo eh, el visor ahora os tenemos que decir esto es todo lo que podemos enseñar no se puede enseñar un poquito más podemos enseñar un poquito más que es lo quitamos si sí, es un plástico que lleva no y venga vamos a tirar a ver si me cargo el, el cable aquí está pues anda que no hemos anda que no hemos llorado por las esquinas anda que no hemos que cuando va a salir que cuando va a salir pues ya está veis si es que la realidad virtual es lo que tiene al final siempre llega claro puede llegar cuando cumplas 95 o puede llegar cuando ya estés muerto llega pero tú no bueno el caso es que esto ha llegado el visor eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo queréis hacerlo? Porque, claro, como yo tampoco sé lo que podemos contar y lo que no eh, Pero bueno, por lo que parece, fuera de aquí, o sea, fuera en, el, en ese universo paralelo Que son los canales de YouTube, que no tienen nada que ver con nosotros eh, Cuentan muchas cosas, y muchas cosas que a priori no podían contarse pero, Así que nosotros tiramos, tiramos Si veis que de repente se va a negro esto, y pone una letra en japonés Es que nos han zumbado bueno, el visor, ahora ahora entramos a ver el del visor Porque también aquí dentro hay unas bolsas de plástico Bueno, yo sí, sí que te preguntaría Oscar Que sí. bueno, nosotros lo hemos visto en fotos Pero qué tal los lo materiales o sea, Porque esto sí que puede hablar de, Como dicen, del look and feel O sea, qué te parece verlo o sea, yo qué sé, yo me acuerdo cuando cogí Lenovo ah. Flores la primera vez y olía plástico pues, pues un poco baratillo, para que me entiendan, ¿no? <risa> Lo que te pregunto es si se nota plástico, calidad, ¿no? El producto, plástico no, el barato, plástico barato, no. O sea, el plástico es plástico, el plástico es una full. El plástico es plástico malo. O sea, no, no es premium, no es eso que abres y de repente sale un. un, un lingote de oro, oh, sabes ahí que, que es un antes y un después en el agua? Estás hablando en general o estás hablando. No, estoy hablando en general, o sea viene puesto, viene metido con una, una bolsa que parece que ha sido a la, a la pescadería a comprar y entonces sales saques aquí los los los mandazos, vale, los mandazos porque son son grandes. Ahora ahora los vamos a ver. Si tenemos tarde, tenemos un ratito. Si queréis pasarla con nosotros, genial. Eh, mira el mando, pero a nosotros el mando no era igual, lo que de verdad nos importa se lleva, es se se el plástico, plástico, plástico. las la cuerdecitas, ¿no? Para, para dar los que, te, que venían ya, venían, cortados, ya por sí, venían ya venían voy a dejar el plástico por aquí porque luego vamos a hablar de plástico, eh, venían, venían puestas por aquí eh, ahora vamos a hablar de, de esto, venga. Y la caja, perdón, la caja que viene dentro de la caja, que viene dentro de la caja. Está la tercera caja que viene dentro, que es una caja que parece que es de bombones. Estaría bien que hubiera sido sí, bombones con el manual, ¿no? Y digo yo. Entonces tú la abres, vamos no, a bajar el, el este aquí. Tú la abres y lo que viene es un manual PlayStation VR2, un tocho que nadie se lee. Yo no conozco a nadie que se lo haya leído, pero lo ha leído tú. Es el que se filtró en cosas, seguro La otra vez, ¿te acuerdas? Bueno, el sí, manual, sí Que había algunas páginas sí, Bueno, sí. pues eso, entonces solo se lo lee el que filtra Pues nadie más se va a leer <risa> Nadie más se va a leer la literatura de esto Salvo que seas un padre muy preocupado Le has comprado esto a tu hijo Y estés buscando las razones para usarlo tú y no tu hijo Entonces, eh, seguramente aquí este Está en todos los idiomas, más alguno que yo no conocía Y... Está, está en... ¿Cómo es el ¿Cómo es el de Avatar? Mil millones de. Bueno, está está el manual. Luego está la garantía. Esta cosa que tampoco nadie abre nunca, pero que está. La garantía. Luego viene un cablecito. Un cablecito que luego me he reído viendo una review. De, de, o sea, en un, un unboxing de alguien que no sabe mucho de esto. Eh, viene un cablecito. Este cablecito viene uno. Y cuando digo uno es uno. O sea, uno, la unidad. No viene más. Pero es el. ¿Ese el de carga de los mandos o qué? Este es, este es lo que tú quieras que sea, es, eh, porque es USB-C, o sea, lo que tú quieres que sea. Así que, que no sé, porque solo viene uno, en serio. Eh, lo demás vienen dos mandos y un cable. ¿Una manera de abatar, abaratar costes? Pues no porque vale 600 euros. Una manera de... Claro, como esto, esto luego vamos a ver que se confren y que es que es amamos la naturaleza por encima de todos los animalitos, es como Disney. Eh, pues entonces a lo mejor han decidido que no, que solo tiene que venir un cable. A mí me parece una vergüenza que te vendan un equipo y que, te, que solo te venga un cable. Pero bueno, no es por empezar hater, ¿eh? Pero es que son 600 euros, recordar... No recordar, 600 euros. Este es el mantra de hoy, 600 euros, ¿eh? Vale, eh, un, un cable, luego hablamos de la brida. La brida es importante. El... Que luego, luego que, que sepáis que está también la opción que te venden del soporte de carga de mandos de los dos a la vez que es el como el del dock este que te venden, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, Rubén Rubén, Oscar, la duda que tenemos es ¿el cable USB-C de PSVR 2 es DisplayPort o va a ir por codificación como las MetaQuest 2? Es, eso, la próximamente <risa> no se fía de mí, Ramón no se fía se cree que te iba a responder, que no hombre, que no te voy a, iba a decir, eso lo sabemos próximamente, ahora entre nosotros lo sabemos Pero próximamente, pero lo sabemos Hemos hecho más pruebas Vale, eh, viene una bolsa de plástico Transparente, para que no haya Trampa ni cartón, para que sepas lo que hay dentro Esta bolsa no la he abierto esas de los auriculares Esta de los auriculares, sí Vienen unos auriculares de los de serie, como, como, de estos, como los que tengo así yo Bueno, son más internos, ¿no? De estos inear ¿no? Vienen inear bolsa de plástico transparente no vender, o sea, no tirar la bolsita cuando abrís esto no las, porque luego si vais a vender el visor es mejor, cada lo vendes más rápido Si está, la bolsita, figura, no, si, si no vienen cargadores, pero claro, es que lleva la batería interna, que no, no se puede cambiar, que, es, que hay si que cargarlos, ¿no? nos cargarlo, me, lleva, ¿no? No me lleva, Armando, ten un poco de paciencia A ver, el vídeo sí, de los sí, demás, yo he estado viendo que las, los unboxing de todos los demás duran nueve minutos Clavaos, porque es para que Google te pueda pagar, o sea, YouTube te pueda pagar A nosotros como eso ni nos va ni nos viene durará lo que tenga que durar, así que tener paciencia si os queréis sí, dar una vuelta luego todavía me acuerdo cuando hicimos hace años, Juan y yo el de HDC Bike que duró casi una hora pues ya está, pues ya está. a ver, los y auriculares y no lo enchufamos en su día solo era. los trocar. auriculares de la Renfe, como decís por aquí los auriculares de la Renfe es, un, es una diadema es una diadema del que cuelgan dos cositas con un, con un mini jack, este... Esto tan custom, se aseguran que no lo puedas utilizar en ningún otro equipo que exista, porque esto solo creo que, que vale para eso. Esto, esto la verdad es que lo aprendieron porque la primera versión de PlayStation VR1 llevaban el cable que, que, que te, te podía ir al suelo sabes cuando, cuando te los, los quitabas y tal. Luego la versión V2 fueron similar a esto, que, que el visor ahora lo veremos que llevaba los anclajes por los laterales para, para ponerlos cuando uh -huh. no, no los usas. Ya, bueno, pues aquí están. Eh, ahora vemos por dónde los metemos. Eso sí podemos decir, uh -huh. Yo creo que sí. Sí, claro, claro. Puede enseñar. ¿Sí? Vale. Eh, el visor. Si sí, no, tranquilo. Luego vale, se corta. Tú, ¿tú? Luego, ¿tú? Es verdad. Vosotros no digáis nada. Luego lo hacemos la no, no Si alguien pregunta algo, vosotros no lo digáis. No hemos sido nosotros, éramos otros avatares de otro canal. Eh, el visor. El visor es grande. El visor no pesa casi nada. Eh, sé que es de hago vergüenza decir estas cosas sin poder dar datos, pero es que no podemos dar datos todavía, pero bueno, que sepáis que el visor pesa mucho menos que cualquier otro visor que yo haya tenido. De hecho cuando me lo cogí en la mano pensé que me habían tomado el pelo y que me habían mandado algo que no tenía nada dentro, pero luego las y sí, y Quitando que no haya procesado dentro porque usaba eh. o la consola, pero sí que lleva tecnología más que sí, en la sí. anterior, claro vale Vosotros eh, seguramente tengáis más datos De lo que podamos decir, así que ponerlo no, pero por ahí Este si dato es o sea, oficial ese dato está en el, o sea, 550 gramos está en el FAC oficial bueno, de, sí. de Playstation 4 O sea que será es un será dato es más, más o menos Pero bueno, el, el visor es grande Para los estándares de ahora el visor es grande O sea que es un tocho Pesa muy poco, pero sigue siendo un tocho eh, el, el botoncete este que tiene Es el mismo botoncito que tenían las Playstation 1 Que se puede sacar y meter eh, No conozco a nadie Y ahora me diréis, eres un hater Porque tal, porque bueno". <risa> Le he puesto el visor a cinco personas Estos días Entre ellos mi hijo, que tiene 15 años y sabe de esto De las cinco personas Ninguno había probado PSVR 1 Ninguno ha sido capaz de ponérselo bien Ninguno, no nos no lo han cargado Los cinco de milagro Y, y no se conocen entre ellos, eh o sea, porque claro, el truco, el truco es que tienes que apretar el botón de la rueda. Y algunos estarían diciendo, sí, hombre, sí, eso se ve venir a leguas. ¿Cómo os podéis ser tan inútiles, tal? La gente, la gente normal, eh, no lo tiene. No, no, no tiene ese. Eh, espera, que ¿me están llevando el trabajo? El, el ajuste es igual sí, como... que el vr 1 y, y es acostumbrarte, o sea, es, es siempre agarras por delante, abrirlo como, como, o sea, haciendo fuerza, o sea, las manos. De, de derecha hacia adelante, por ejemplo, la izquierda hacia atrás, y lo abres como si fuera y te lo pones como una gorra, ¿no? O sea, no. No, eh, no tiene más allá. Si, si eres si eres usuario de este 1 vr 1 o sea, es igual. Es que es el mismo sistema, pero mejorado. Es, eh, sí, pero estoy diciendo el trabajo que ahora no puedo, que estamos en directo. Es que no, no se respeta nada en esta vida. El, el, eh, pues eso, que la rueda esta hay que, hay que apretarla. Para que se pueda sacar, ¿veis? Que se puede sacar esta parte y luego claro. se, se aprieta el botón para que salga ya todo, como adelante, gacheto, esto. Entonces, si tienes un cabezón del, para, del 3, te Claro, entonces, eh, tienes que apretar los dos. Y de verdad que no es nada intuitivo. Y no es por meterme, porque nos metemos con todas las gafas aquí. Pero esto en particular no es ningún tipo. Eh, vamos a seguir dando una vuelta al visor. El, el visor por delante tiene las cuatro las cuatro camaritas. He escuchado de todo. He visto unboxing. que Las cámaras esas son milagrosas. Utilizan. O sea, ven el, en el futuro, según algunos youtubers que por primera vez le ha llegado esto. Eh, está sonando aquí a, a tal. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, tenemos los botones. Por cierto, que tiene una cosa que yo pensaba que era un botón. Y me he puesto a darle y resulta que no era un botón. Que se va a ver mal. ¿Lo, ¿Lo veis aquí? ¿Veis aquí esto que tiene ahí? Sí, parecen botones, pero es el diseño, ¿no? tercera sí. Tú lo has dicho, parecen botones. Sí, yo, yo con las fotos, cuando lo vi en fotos, parecían botones, sí. No le deis, no le deis, porque yo le he dado. Y, y si le das mucho, mucho, al final puede sonar crack. O sea, no le deis porque, porque no. Entonces, más, está bien construido, o sea, quiere decir que, que, que, que es un visor... Eh, Agradable al tacto, es que estas cosas en las, en las en los unboxing es agradable al tacto. No te se quedan las huellas pegadas porque he tenido que darle con ese para hacer la review. Las fotos de la review se habían quedado todos los dedazos de estos días. El cable, el cable, el cable es largo, pide más de 3 metros. Um, no podemos decir nada más. Pero vamos, el cable va por aquí, vosotros mismos lo veis. Cable de cuatro y medio también está en la oh, sí. la, la información oficial. De y medio, vale. eh, tienes... Eh, cable USB-C, claro. El cable va por aquí y se mete por ahí, pero no, eh, no se puede quitar. Tú no puedes quitar el cable. Tiene los dos botoncitos que están aquí, que no se ven muy bien. Pero tiene esos... ¿Lo ves aquí? Aquí y aquí. Eso es... Para Eso es para el jack, Ahora cuando hace clack y me lo cargo. Lo metes aquí, lo metes en el otro lado. Uno es para el jack y el otro es para un pivote de goma que sale, ves, es un pivote de goma y hacemos raca. Y ya está. Y esto como lo ve a mi gato va a flipar. A ver. Esto se mete aquí, ¿no? No nos hemos cargado nunca nada en directo pues está pues Bueno, tienes aquí los Los dos Los, los cachirulos estos aquí flotando sí, Y en el agujero se llevan en laterales Para guardarlo claro Y ahora, lleva una especie como de ventosilla Bueno, de, de, de goma, que todo es así Y se queda así bueno, Está recogido, por, sí. está por ver si el cerumen Que te salga de la oreja después de horas de juego <risa> Cuando lo metas aquí Luego ya esto no se queda petrificado Es como el loctite, pero peor entonces veremos, el uso no nos dirá si al hacer así sale lo que tiene que salir, se si queda ahí asqueroso o tal, porque esto parece que es broma, a veces que estamos aquí de hoy? no hoy, o sea, son cosas de usabilidad, sabéis, que dentro de la ironía que tenemos hay cosas que, de que hay que, que hablar. Se puede sacar el cable quizá quitando las almohadilla, pero habría que, ver. bueno, esto ya tampoco, o sea, no lo sé, vale, lo que usted va leyendo por el chat, ya sabe que, que alguien la ha desmontado o lo dicen, bueno, como sea el, el conector, ¿no? Por delante lleva el ¿no? ¿Qué ¿Qué conector, ¿no? Que conector, el que el cable que pasa por, por delante, ¿no? Y, y este cable, el del... cable, el cable de 10 metros. Sí, claro que termina ah, en un sí, sí, conector. No, no, digo digo en el casco por delante. No lleva el, delante, ah, ¿el, el conector delante, arriba. Al conector delante. Claro, sí, claro, hombre, tiene que llevar Lleva, claro. Si se tiene para, para el soporte técnico, digo yo el cable se tiene que poder quitar. A ver, lo veis, ¿no? ¿no? A ver si se ve. Joder, es imposible. Sí, sí, sí, sí se ve. Se, se, ve. A dar se ve, se ve, se mete por ahí y ahora. ¿Dónde está? Aquí. Eh. Ese es el conector que llevan todas las gafas virtuales desde que yo era pequeño. Me imagino que eso vamos, se podrá quitar. De... Pero no lo vamos a quitar antes de hacer la review. A ver si lo quitamos, se ¿eh? dobla un pin y, y lo tiramos a la basura. Entonces, si nos permitís, vamos a intentar llegar hasta que nos abran la review entera para contaros las cosas. ¿Qué más? Eh, el visor, bien equilibrado de peso, porque como pesa tampoco, bien equilibrado de peso. Es bastante. No, no. Dime, ¿qué? Perdona una pregunta. La, los materiales de, de, lo que, de lo que es facial, eh, también plástico blando, ¿no? Me imagino. Parecido al de PlayStation VR1, supongo. ¿El facial? El, el facial, Esto. sí. O sea, el facial... No, no. O sea, ah, bueno, el facial de la cara. Sí, conmigo, el facial de la cara. El facial de la cara, a mí lo primero que he, que he visto y el que me ha recordado así de... de... A bote pronto se parece al... ¿No? O sea, es, es, es, sí, es muy... Se sí, sí. sí. O sea, es, hace ventosa. Cuando te lo quitas se te va en la cuenca de los ojos, hace hace aire, o sea, hace vacío y hace... Y se te va. Tiene, tiene esa particularidad que... Porque es de goma Lo bueno es que las branquias están. Sí, como, como no, Parece como las branquias del pez Pues las, las respirarás por aquí Tus ojos bam, Tienen un agujero caray, esto, es que esto si no puede hacer fotos Y si no puede explicarlo bien Pero vamos, que, que sí, que la goma esta hace ventosa Y entonces te hace así Y cuando te lo pones, ahora me lo pongo un momento Te cierra bien Vale, te cierra bien Tiene doble cerrada O sea, puede cerrarlo aquí Tiene una aquí Sí, y luego tiene otra aquí, ¿vale? O sea que la primera será para los japoneses la segunda será para los italianos, digo por, ah, por, por, por que irnos, que claro, por irnos a extremos de narices. Luego tenemos los botoncitos, tiene un botoncito de. Tiene un botoncito de encendido, otro botoncito de, de. cosas, que no sé si se pueden decir, pero otro botón sí, sí, que de hace otra pass función. Through, ¿no? Del pass-through. Eso lo has hecho tú, eh. Si vienen, vienen a por ti. No, no que, que pues, es que esto lo, lo ponen. O sea. ah, vale. Pues tiene esto, tiene el pass-through. Y luego tiene el micrófono. El micrófono es este. Los micrófonos. son. Este es el micrófono. Micrófono vale. integrado. Tres ver, botoncitos. Es... Tres botoncitos. A mí no me convence que esté en el centro. Pero bueno, eso ya lo digo. A mí no me convence que esté en el centro. Porque estoy tan acostumbrado a visores que lo tienen aquí. Ya. Que eso de meter el dedo debajo me está costando, no tiene nada que ver, no es una crítica, no es nada, es solo que a algunos les gusta, sí, ya eso depende vale. de cuánto ajuste, claro, claro. Lo puedes tocar, ¿no? Luego por delante tiene el botón que hemos dicho, de marra para sacarlo y luego tiene el IPD. El IPD tiene por hardware, bien. Por hardware, sí, señor. Sí. IPD por hardware, que se mueven las que se mueven las lentes, ¿sí? Ya nos han pedido que no saquemos las lentes. No, ya sé, pues las lentes eran actualizables por, No sé por qué no quieren que se las lentes pero Las lentes no se pueden hablar eh, Las lentes se mueven, veis ahí Y no suena O sea que están bien engrasadas es que esto, Genial por el tema de los distintos IPD, distanciantes interpupilar, Que ya no vais a tener problema, Aunque con mirar uno pues La verdad es que no había un. Bueno, no, no, era, no era problemático tampoco pero, no tampoco. es un gran vale. avance Lleva las cámaras Para el tracking facial Luego lleva el sensor... Ocular, ocular. O sea, ocular, bueno, sí, ocular. Luego tiene el, el sensor para ver si te lo has quitado o no te la has quitado. Y el plástico... Esto, esto sí que no me gusta un pelo, porque es plástico. Y es plástico cuando antes... Antes, mira, se bueno, la tengo ahí. Yo espero que sea más durable que el, que el de Bleach. Enviar uno, porque a mí se me hizo un poco con el Era tela, el, sí, yo la, yo la tengo, la tengo sí. ya curtida. Sí, eso, pero... eso lo mismo que se te ve ahí, que se te sí, cae trocillo. Que se te cae trocito, es verdad que esto. No, o sea, parece no. que tienes caspa negra. <risa> es una manera de decirlo, eh, sí. O la sí, bueno. eh, lepra. Esto haces así, pero bueno, era más cómodo. O sea, a mí me resulta más cómodo este. Que el otro, ya veremos las razones. Ya veremos las razones. Hay gente que se lo pone y dice: ah, Dios mío, parece que me está dando un masaje'. Bah, a mí no, a mí no, eh, pero bueno, a se voz. verá. Se verá, sí. se verá. Es verdad. Se verá. Eh, los mandos, vamos a hablar de los mandos. Los mandos, los mandos. Los mandos son grandes de narices, o sea, los mandos. Claro, como no puedo entrar en detalles, pero los mandos son grandes, muy grandes por una razón muy importante Poco de falta que da, ya se ve que son grandes me refiero que, que lo estamos viendo no me da ¿Dónde está Tenía yo por aquí, ¿eh? cuando digo que son grandes es que si esto ya nos parecía salvaje pues es más salvaje que esto es el de HP Reverb ¿no? este es el Hay HP que... Reverb, sí. o sea que son, que son tremendamente grandes eh, como dice por ahí alguien en una en uno de los unboxing está hecho para que las manos no se rompan cuando des a la pared que me va a encantar leer la review que haga esa persona de, de del, del visor eh, vale eh, pues están, están aquí eh, el gatillo ya sabéis recordar que siempre lo hemos dicho que es on off digital o lo coges o lo cierras o lo coges o no lo cierras El agarrar agarrar tiene grip. este de aquí Sí, esto de aquí no hace nada esto de aquí no hace absolutamente nada y el gatillo, sí, el gatillo es ese gatillo tan especial que nos trajo PSVR en sus mandos que es gatillo PS5 sí. sí de la PS5 gatillo increíble, gatillo que permite muchísimas cosas, desde aquí una llamada a los desarrolladores, utilizar las cosas, utilizarlas que están para una razón, porque si no las utilizáis esto no vale para nada y poco más pesa muy muy poco no tiene batería, por lo que, o sea, no tiene pilas Por lo que estamos viendo no tiene pilas Lo que sí que tiene es un... El, el, el USB-C ¿no? sí. Lo tiene el usb pero como solo te dan un cable pues. Bueno, uno detrás de otro. Ya, ya, o, os, está, o, ya os estáis el comprando. El cable del móvil, sí, el cable, el sí. cable del móvil Ya os estáis comprando otro cable, porque esto es lo que hay. <risa> eh, eh, y, y esto que siempre está en un sitio que a mí me molesta un mogollón, porque en vez de estar debajo, está a un lado. Entonces, eh, no sé. Ah, porque yo no soy mucho de ponérmelo. Yo no, no soy mucho porque creo que ya hemos superado. Robiano, si estáis aquí vosotros y os conocemos porque por nombre, aunque pues no se nos ya vais años soltar. con nosotros. Ya hemos superado el, el, el momento de tirar una granada y tiro el mando. O sea, eso ya tenemos aquí dentro que el mando vale un dinero y que lo tienes que agarrar como si fuera a tu vida. Entonces, a mí no, yo mucho tiempo que no me pongo esto. Con lo cual, quedáis raro porque quedáis flotando y lo notas. Lo notas. Cada vez que giras así, pues lo notas. Pero se lo podrías quitar, quizá, o Si no. Bueno. ¿Sí, no? Sí, pero no lo voy a hacer en directo en menos No, no, ya, pero que supongo que se podrá quitar Si quisieras quitárselo, pero vamos Yo, yo recomiendo ponérselo por comodidad también a veces no sé. En mi caso, que, que esto estoy hablando de, de mi uso normal con la VR Que a lo mejor suelto el mando un momento Mientras que cojo el móvil o algo Y lo tengo colgando, ¿no? Con, con eso, no con parece que se quite fácil, ¿eh? No te creas tú que esto hay que, hay que darle aquí un... Al final me lo cargo Bueno, da igual, déjalo Bueno, que dure, que, que no dure una semana <risa> Tenemos que hacer la review Joder No sé, pone aquí algo 3D no sé qué pone. Bueno eh, eh, Por cierto, el otro mando es igual, pero si lo giras, como si lo giras mirando en un espejo, o sea, no son los dos iguales Man, eh, Botones Botoncitos que tiene Botoncitos como la consola, el triángulo, el cuadrado, la X Y que ahora el otro, y la 0 el cero eh, Y luego tiene unos botones que son súper estos que están aquí Este botoncito de aquí Sí, de opciones o... tiene el de playstation sí. que está aquí este es el play el de playstation luego tienes esto es capacitativo estos también son capacitativos quiere decir que si acercas el dedo puedes generar una respuesta que luego un real unity el motor que veáis puede generar algo y el botoncito este que está aquí que es lo menos que es lo menos sí, cómodo pues, aprender es que... de... De Bueno. O sea, como, como los moves de Playstation que tenían esos botones también. Sí. Sí. O sea, no exactamente así, pero me refiero para las funciones de opciones y no me acuerdo del nombre de la otra, pero sí. El diseño de los mandos es terrible. Luego decir de sirve, hater, es que no veo, es que no veo ni un solo comentario positivo aquí en el, el... queréis decir algo bueno. Diseño pensado para el Inside Out, pues tiene que ser con aros. Y lo han hecho así de esta forma, pues ah. ya lo veremos en función, como de bien va el tracking, pero pero eso es que no, no o sea, a ver a mí a mí no hay me una algo. cosa que, que, que, me, que me llega a molestar del mando que es que eh, y sin entrar en valoraciones así técnicas es que como tiene el aro cuando lo dejas en el suelo para cogerlo siempre metes la mano por donde no es o sea no es no es sí ya no es como lo como lo dejarlo estos que lo dejas con el aro pegado claro a tú y lo, y lo coges lo dejas lo dejas así lo coges sí, sí. o lo dejas así lo coges no hay, una, hay un aprendizaje mental de reconocimiento, porque claro, llevar las gafas puestas, entonces no lo ves. Y Entonces tú dejas el, el, el este y hay, hay un momento en el que metes la pata. Siempre, siempre. Sí, puede ser. A mí me gusta el diseño de los mandos. Bien, Ángel, gracias por ser optimista hoy. Bien, que sepas que no te van a mandar nada. ¿eh? Aunque le hagáis la pelota aquí a Sony, no os van a mandar nada. <risa> si acaso peor el... los mandos bueno, y poco sí, más a mí sí me gusta el color blanco la verdad ¿Sí? que hay mucha gente que, que dice que prefiere negro pero oye no lo veo mal Bla a ver blanco playstation 5 abrazó el blanco y ahí estoy no, hablando el es blanco tal hay gente por ahí que he visto análisis que a la gente le han traído una caja para cargar los mandos ah sí el doc es lo que te el decía dock. antes nosotros no no, basta, o sea, oh, bastante que hemos conseguido que nos manden la caja. Muchas gracias a los que nos lo habéis mandado, sabiendo dónde os metíais con regalo virtual. El... Pues no sé ¿qué más, qué más contaros, porque como todo esto no se puede contar. Pero vamos, el visor es liviano, muy liviano. Buen equilibrio en el peso. Bien, el cable. 3 metros, más de 3 metros, ¿no? ¿Cuánto eran? 4, 4 y medio, cuatro y medio cuatro y medio, queda bastante bien Es un cable pequeño O sea, cortito Es muy parecido, es muy parecido al... Es muy parecido al, de, al óptico de... Es muy parecido al óptico de de oculus al premium premium ese de 90 euros pues es parecido ah, de hecho es el mismo es lo mismo o sea, es, es un poco más sí es muy parecido de grosor de grosor, de grosor sí este es más liviano porque este es más este es más maleable este es más rígido pero es lo mismo el mismo grosor así que haceros una idea si tenéis uh -huh. esto es lo mismo que tiene el, esto ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os podíamos contar? Porque ya la caja de la caja de la caja eh no, no, no, no realmente ¿no no, echamos porque, un ojo ocurre, echamos si un ojo porque una pregunta de algo la, que vamos decir, pero bueno. En sí. el en el en la caja eh esta es la el unboxing de Sony y lo que se dice el interior de la caja está hecho de pasta de madera, de cultivos de caña, de azúcar y bambú de crecimiento rápido, es que quería haber puesto música de, de osos panda por detrás pero no tengo eh, entonces eh, que sepáis que las PSVR crecen como las lechugas del, del suelo o sea no hay nada en las PSVR si, si os quedáis sin comida, o sea si viene de las tofas os vais a poder comer la caja y los mando, seguro que el plástico de la PSVR también es biodegradable y, y os viene bien para, para el ardor entonces, esto es lo que nos dice esta buena mujer que ha hecho la ha hecho la review. De, eh, bueno, la, el unboxing ¿El oficial, el? oficial, el unboxing oficial. Eh, que ahí es cuando hemos dicho, pero si está diciendo un montón de cosas. Bueno, eh, <risa> dice que nos hemos esforzado mucho para ser los más respetuosos posibles con el medio ambiente. Es decir, que por dentro por dentro el, está hecho de judías blancas el, el, el cable. Luego tiene dice que hemos usado bridas con cables, o sea, para cables hechas con papel. ¿Vale? Sí, lo que has visto hace un segundo, la foto eso anterior. Es, eso es. Sí, sí, Harco, se puede comer toda la caja, o sea, todo lo que hay, porque las bridas <risa> son de papel. El, eh, ¿Esto qué es? El cable, el cable es biodegradable. El cable debe sa tener sabor chocolate. Y por supuesto que la caja, eso te haces una sopa con ello, unos noodles, <risa> Estupendo ¿Qué más? Bueno, la caja lo que tiene es esto. Utilizamos su foto porque aquí esto es un desmadre. Muy minimalista, ya os digo, yo he hecho en falta más cables, yo he hecho en falta... Lleva, lo que lleva en la bolsita esa son es recambios de la almohadilla, supongo, pues de la original, sí, ¿no? sí, Esto se va a perder, pero ya te digo. Son unos recambios para el cerumen. El hecho en falta que tenga adaptador de corriente me parece una vergüenza, es algo que se ha puesto de moda últimamente, que todo es por el medio ambiente, pero en realidad es por bajar los precios, porque un adaptador de corriente te podían dar yo creo que sería de obligado cumplimiento si te compras un cacharro, tener que, que, que te venga con algo para cargarlo y los mandos tienes que cargarlos así que necesitas algo necesitas un cable y algo como que enchufarle y además no algo que enchufarle de un amperio, o sea por lo menos de 2-3 amperios de 5 voltios, o sea algo que te dé chicha para cargarlo en una hora no tener que estar 20 horas ahí mirándolo bueno yo creo que, que eso es así, eh, por lo demás eh, la gente ha estado diciendo dice conectando este cable, que es muy largo, o sea, empezamos con los tecnicismos, ¿no? es un cable muy largo, eh, estamos lo que se llama fobión. El fobión rendering es algo también que estoy deseando preguntarles qué significa fobión, esto lo dice ¿eh? tal cual, no, no es que lo haya sido un error, fobión, eh, que puede protegernos para golpearnos contra determinados objetos, cosa que, que me, me quitó el sombrero porque eso no lo había pensado nadie. O sea, aquí están los ingenieros poniendo tracking y poniendo luces por todos lados y, y R's y, y jugando con el estilo. En realidad podían haber puesto algo cerrado de, de, de, de, de, de, de titanio para que atravieses la pared al vecino. Eh, o sea, que sí. Eh, también he estado viendo a gente que dice que, que el cable ese que te viene es para conectar a la PlayStation 5 con el visor. Claro, con lo cual tienes que estar pegado, o sea, son 30 centímetros lo que tiene el cable Vas En realidad gira la cabeza y gira O sea, que ha sido un poco espeluznante darse una vuelta por los unboxing Que era algo que me apetecía mucho Porque claro, es la primera vez que llega la VR a un estado de maduración o de madurez eh, interesante ¿no? para, para ver lo que ocurre fuera Gente que se acerca por primera vez, influencers que nunca, que, que nacieron incluso después de que saliera eh, Bueno, pues eh, están, están ahí el. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Se meten incluso en, en, en, en hablar de giroscopios, que me gusta mucho. O sea, esto tiene un giroscopio de seis ejes. Que va a ubicarnos. O sea, que han ido más allá. O sea, que alguno ha, le ha dado un giro de tuerca a esto. ¿no? Ha buscado la Wikipedia, que es un giroscopio, ponía seis ejes. Bueno, seguramente. Eso, eso no hemos dicho nada porque como estamos acostumbrados a hablar mil veces, pero claro, la, la gran que... ventaja aquí de, de este visor respecto a la versión anterior es precisamente. Que no está la cámara exterior, ¿no? O sea, me refiero, ya sabéis, y eso se traduce en lo que trae la caja, ¿no? Que trae el visor y los mandos, básicamente. Porque el sí. otro es para cargar el mando. Y eso, que antes había la caja de conexiones, los, o sea, bueno, el cable era mucho ver, más engorroso, ¿no? Mirar, o sea, esto lo, ahí. Esto es lo que nos trajo la caja. Claro, PSVR de PSVR uno claro. y esto es lo que hemos el vídeo para montarlo. Claro. Y, bueno, te ponían los números, era un poco ahí historia. Es. Y esto es la caja de las PSVR dos, o sea que es el, el minimalismo se va a llegar. El siguiente visor, el siguiente visor no va a traer nada. nada. Es una caja vacía, con, con una pegatina. Por cierto, no, no, no ha venido, no ha venido un una esponjilla o un ¿cómo se llama esto? Un, ah, para limpiar las lentes. Para limpiar las lentes que vienen todos, o sea, Pero te compras Curioso porque en el anterior sí que venía con. Pero es que Yo te compras unas gafas para ver en Amazon que cuestan euro y medio y te viene con una, o sea, que no está un cacho fieltro que además podrían haber dicho pues y el, y, el, y el fieltro este te vale para echarlo en la ensalada. Porque es eh, biodegradable, o sea, podrías haber hecho el juego de y gracias a nosotros comen una familia en Vietnam, pues no, no lo han traído, no lo han traído, cosa que eh, es un poco, raro, es un raro. poco chufla. Eh, no, no, no, no, no. Se puede jugar a 4K HDR hasta 100 frames, 120 frames por segundo, cosa que le ha explotado la cabeza. O sea, ha dicho esto no puede ser el, el... Luego se ha cascado esto Yo lo pongo porque lo ha puesto él No porque lo haya puesto yo Es una, no sé, es una forma de, de, de mirar otra cosa Esta chica se ha dado la bebida Ha abierto la caja y ha dicho que en realidad Se tiene un sí. conector Se ha quedado mirándolo un rato Ojos en blanco Y le ha enchufado esa cosa que estaba bebiendo Si en realidad debería Si es que la gente cuando hace unboxing En realidad no hace unboxing O sea, es, es, el, es otra cosa es otra cosa, pero bueno, luego ha dicho que tiene una vista transparente, se ha quedado ahí, tampoco ha, de, ha llegado a decir nada más, o sea que eso, bueno, pues veremos, veremos, otro ha cogido el cable y se ha ido hasta su casa para demostrar que el cable es largo, yo sé que YouTube tiene que llenar horas, sí, yo sé que la gente tiene que comer, pero coño, un poco de, un poco de amor propio, bueno, el, por cierto, ya que estamos, ya que estamos, ya que estamos, y, y como esto ya va llegando a su fin, porque esto, no, no tenemos más carrete que contaros, no podemos contaros nada, y me estoy mordiendo la lengua y al final voy a ir a la cárcel. El, sí, eh, se va a casi me va a va, todo <risa> seguido, además, ¿sabes? Ahí como los robots, ¡Ah, porque tiene prrr, el FOP, el pa pa, pa, pa, pa pa Y ya está, y cerramos y, y salimos corriendo. El, esto, viene, esto viene de, de IOSIDA. Josida en el 2010, en el 2012. Este es el abuelo de lo que tenemos ahora las PSVR2. Es que así, así vamos ya, así real o virtual comienza así la review que estamos escribiendo. Para contaros algo más, porque para contaros lo mismo vais a otro lado. Para contaros algo más, ¿no? Y es de dónde viene, de dónde venimos para PlayStation. Y hay una historia que así os la cuento, así que son las 6:42 de la tarde, así bueno, rellaremos esos 5 minutos más si os apetece <risa> antes de merendar y eso. ¿Os acordáis de esta foto? Yo me imagino que todos os acordáis de esta foto. Carmack ahí probando. El grandioso. Es el prototipo de, de, de Palmer, ¿no? Claro. El grandioso Carmack, eh, con el, la caja de zapatos remendada, que en una de esas le iba a tocar el positivo con el negativo y le iba se iba a quedar calvo del chispazo. Eh, pues este hombre estaba probando esto. Esto es el E3 del 2012. Este es el E3 del 2012. ¿vale? ¿Qué tiene encima de la mesa este hombre? Además de un mando de la Xbox y una cola y unos panchitos. Eh... Tiene más cosas VR. Carmack. Ah, al... un, un, un visor de Sony, ¿no? De estos HM. ¿Cómo se llamara, Eso, no es, me acuerdo Eso es. ¿eh? El hmzt 2 El hmzt 2 que es este de aquí. Vale, esto lo saca Sony. Y Carmack. A ver, todo esto está enlazado con Sony, ¿eh? No queremos que aquí os estamos contando una historia que no tiene nada que ver. Esto es, esto es porque, porque es cultura general. Ya que venís a Real Virtual, hablamos de cultura. Algo que otros canales, pues seguramente no vayan a contar. Porque ni lo saben ni les interesa. En ese visor que veis ahí abajo a la izquierda lo tenía Karma. Karma le ponía esto en el E3 a la gente. Le ponía el de Sony. El de Sony era el que mejor se veía, con diferencia. Luego tenía el E-Magic, que era otro que está al lado que era el que menos latencia tenía. Y luego tenía otro, que no era ni el que menos latencia tenía ni el que mejor se veía, que era el Oculus. Por esta época, Carmack llamó por teléfono a Sony, a Yusida, y le dijo, tenéis que contratar a Palmer Luckley. Palmer Lackley, en ese momento que está enseñando esta gafa, en ese instante que está ahí con las gafas Car eh, Carmack, estaba en otra feria intentando buscar pantallas y lentes para sus Oculus de K1. Sony llamó a Palmer y le dijo te doy 70.000 dólares si te vienes a hacer Oculus a Sony Y Palmer dijo va a ser que no Al día siguiente Yoshida le llamó y le dijo te damos 140.000 dólares el doble al año Si te vienes a hacer el visor a Sony Y volvió a decir que no Sony no se lo tomó muy bien Pero nada bien Y se puso a trabajar en su visor El proyecto Morpheus Que es este de aquí Dos años después, en la GDC del 2014, sale Yusida, que es este hombre de aquí, con esa cara de sobrado de os vais a ya veis lo que tengo preparado, y dice mira lo que tengo aquí y saca el proyecto Morpheus. Vale. En ese mismo esa misma semana, cuando este estaba presentando eso, en otro sitio estaba Mitchell, que es el cofundador de Oculus, con Carmack sentados, no con Palmer sino con Carmack, diciéndole Facebook nos acaba de hacer una oferta multimillonaria por nuestro visor ¿la aceptamos o no? mientras estaba ocurriendo esto en la GDC o sea, que veis cómo, cómo, cómo los, los mundos se van entrelazando y ya para, para rizar el rizo el primer juego que saca en la GDC para el proyecto Morpheus es de una empresa que había estado desarrollándose con Oculus y entonces desde el mundo de vista de la VR se conoce como la primera traición en el mundo de la VR. O sea, tú me has dicho que no te quieres venir a Sony, saco yo un visor y encima saco un juego con los que iban a estar haciéndolo con vosotros. Vale. Pues esa es un poco la historia que os queríamos contar. ¿De dónde viene Sony? Sony viene de esto. El siguiente fue el proyecto Morpheus, que desemboca en esto, así quito ya la sí, que ya desde que lo presentaron el diseño era prácticamente igual, sí, era igual. cambió el interior, era el igual interior sí que lo cambiaron el facial y algunas cosillas y nueve años después tenemos el visor para ellos definitivo el gran visor que pone el, al día o es una puesta al día de todas las características que tenía este ¿No? así que uh -huh. con esto y un bizcocho virtual, si queréis eh, nos vamos a meter aquí y no sé, si tenéis alguna pregunta sobre la caja, ¿a qué huele la caja? ¿A qué sabe la caja? Eh, ¿A se... qué huele la UR? ¿A <risa> qué huele <risa> la <UR. risa> eh, eh, Pues sí, sí. Es, es una caja bastante vacía, de hecho, bastante pobre, para lo que no vienen pegatinas, para ponerte en el coche y decir yo soy un PSVR ano um, poco más, ¿no? Esto lo que hay, ¿eh? Nada, sí, eso, que, que, que, que, que, que, que, bueno llevamos ya, no sé cuánto llevamos, llevamos 40 y algo minutos, ¿no? Yo creo que, que está bien por hoy Y eso que, que habrá más Próximamente, ya sabéis esto como es Próximamente Sí señor, sí, señor. <risa> Gramaje del cartón, pues espérate <risa> Gramaje, gramaje del... <risa> Que lo tenemos Que en real o virtual no se diga que no respondemos a las cosas ¿De qué cartón quieres que hagamos el gramaje? El, ca el cartón de las, de las originales El cartón de las originales El pues, cartón de las originales Nos da... Un estupendo 1,3. El interior bueno, 1,3. Uno, el de la caja azul. El interior es 3,8, que es el doble. 3,8 que es el doble. Oh, oh eso ya tiene una usabilidad seguramente que el FOB el FOP sea mejor de la caja porque esto tiene un FOP. También. Bueno. Pues nada. Hasta aquí yo creo que hemos llegado El domingo hablaremos de otras cosas Porque bueno, podemos hablar de... El domingo es la hora virtual, ¿correcto? Sí, y próximamente Hablaremos de todo lo que Da de sí estas gafas De todo lo que da de sí esos juegos Y de todo sin lo que da de sí el ecosistema sí, Sin, sin pelo en la lengua sí. Claro, Sergio Benítez Sin decir palabras Hazme una cara de tus primeras impresiones no, no, nada. No, no puedo no, hacer no nada. No puedo hacer nada. Pues se me está dando un tirón <risa> en, en el moflete. Estoy, estoy... Tienes que poner los ojos de envidia. A estos que esto <risa> ponía el otro día. <risa> por... ¿Te acuerdas? <risa> es verdad. Es porque siempre mira. Mira, sí, Que no os podemos decir nada, hombre. Que no os podemos decir nada. Pero ya, ya, lo cascará alguien. O sea, en todo esto ya estáis diciendo alguno por ahí. Alguien las ha abierto y las ha roto y las ha mirado. Ese tío va, ese va el trullo japonés. El trullo. O sea, la cárcel japonesa es una cárcel mucho más complicada que las nuestras, ¿eh? Pero además en bueno, fun, que, sí, eh, bueno. venga Que pues... en menos de dos semanas llega a la calle y ya no solo. La claro, la a ver, edifico, el día 22. la, la vuestras, el día 22 haremos un especial ahí con todos vosotros para que nos contéis también vuestras impresiones y, y a tope. El día 22 va a venir va a venir Hugo, sello CPR, que es nuestro analista experto en PSVR con Ramón. Así que entre entre los dos y con Julio harán un programa estupendo. Yo no voy a estar. Para que no se me note el hater tú, soy muy... tú estarás descansando sí, Yo estaré descansando Pero os cedo paso a la, al momento Consola, porque hay que saber dar paso A los que sabéis más que yo En, en temas consolas si y no quiero meter yo la pata vale, Y para cerrar y para. acabar en, en alto sí, venga, Yo bien. creo que, que Diría que que sabiéndolo así, yo creo que, que te deja una buena impresión a abrirlo de la caja, ¿no? Me refiero a que se ve un... Que perro Tú deberías terminar arriba. <risas> querías claro que terminar. sí. Bueno, pues eh, sí, sí. Eh, eh, así, a bote pronto, según la abres de la caja, te da un subidón, que luego veremos, y ahí lo dejamos, el clipbait. Venimos de muy Exacto. arriba. ¿Se puede subir más arriba? ¿Qué hay por encima? de que sí ¿no? o pero... se puede ir hacia abajo se puede meter en el metro del hype nos vemos de aquí a unos días el domingo sin falta, si queréis si os apetece, quedan dos días eh, hablamos de lo que ha ocurrido esta semana en la VR, le damos una vuelta a los unboxing, nos reímos un rato de los demás que, que nos reímos de nosotros mismos pero pues también de los demás y ya está, y luego ya veremos y el día 22, fiesta cohetes, nos lo ponemos lo tiramos desde un quinto, lo desmontamos le damos la radial y todas esas cosas <risa> Con esto Muchísimas gracias a todos eh, Veros 400 veces Los 400 unboxing que hay por ahí Solo para llorar que nosotros lo tenemos y vosotros no Y ya está, nos vemos de aquí unos días Un abrazo a todos Venga, muchas gracias Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.